Gracias, Diego. Eh, bueno, compañeras, compañeros, este pues sin duda ha sido una sesión muy interesante. Yo creo que todas y todos seguro estábamos pensando también en el caso de aquí de México, ¿no? Sin duda el tema de hacer una reforma tributaria siempre es un tema que toca muchos intereses, ¿no? Son temas muy complicados de tratar en cuanto a implementación de modelos económicos no y, y políticos en un proyecto como el, como el que estamos viviendo nosotros actualmente en la Cuarta Transformación. Eh, ya saben, podemos eh, preguntar, comentar, levantando la manita para poderlo ir haciendo en orden. Eh, para que no se me pierda, por aquí teníamos ya algunas preguntas, Diego, en el chat que te voy a compartir. Y um, la primera es Diego Castro pregunta, ¿qué papel está tomando el pueblo de Ecuador para resistir y reorientar el rumbo del sistema tributario justo? Y tenía por aquí otra pregunta en el chat. ¿Qué papel tiene el Poder Judicial en el cambio de distribución y recaudación monetaria? Este, si gustas, podemos eh, darle salida a estas preguntas y ya nos vamos a las de la, a las de la plenaria. Ah, el micrófono, Diego. Muchas gracias. Eh, las respuestas que yo les voy a dar son mis opiniones personales, eh, quizás eh, Carlos como ecuatoriano podrá tener una, una lectura un tanto distinta, eh, pero yo les, les cuento desde lo que vivo acá en el Ecuador, eh, estoy en Quito, en la capital, y tengo que decir que lastimosamente las cosas están dándose desde una perspectiva en la que la crisis económica que empezó a vivir el país desde el año 2018, que se, convirtió, que se convirtió en catástrofe a partir de la pandemia en el año 2020, destruyó la cohesión social. Y por lo tanto, a la pregunta de qué está haciendo el pueblo para resistir, la respuesta es poco o nada. Prácticamente poco o nada. Porque es tal el nivel de lo que se está viviendo actualmente en el Ecuador, de deterioro de servicios públicos, de deterioro de servicios sociales, de deterioro de la calidad de vida, de deterioro de la tranquilidad y la paz. Tenemos una cantidad de crímenes en las ciudades, asesinatos, robos, asaltos, eh, motines y masacres carcelarias. Hace poco un escándalo de que un policía eh, asesinó a su esposa dentro de un establecimiento policial. Han ocasionado que el ambiente social aquí en el Ecuador es de terror. La gente se siente francamente atemorizada, la gente se siente francamente desilusionada y asustada, y la capacidad de reacción social para proteger todo aquello que eran beneficios de carácter social es muy escasa, muy escasa. Ha habido dos paros nacionales, pero que se han relacionado eh, más con el movimiento indígena, pero si nosotros pensamos más de una perspectiva de cohesión social, diría que lastimosamente la pandemia, la crisis económica y la, y la sensación de terror que tenemos los ecuatorianos de que nos maten en las calles, ha hecho que no existe en este momento una fuerte ni permanente reacción social para proteger todo esto que lastimosamente estamos perdiendo. Eh, la segunda pregunta era respecto al rol del Poder Judicial, respecto a todos estos ámbitos de carácter tributario y demás, pues es nulo, porque por organización constitucional el Poder Judicial no tiene ninguna participación en la instrumentación, ni en el control, ni en el seguimiento de la política económica. Quien sí tiene un rol es el Poder Legislativo. Aquí en el Ecuador tenemos separado el Poder Judicial, como la mayor parte de los países, ¿no? El Poder Judicial eh, se dedica a los aspectos de justicia y administración de justicia, pero no tiene ninguna incidencia en la hechura de política pública, y en particular de política económica, no tiene ninguna participación. Eh, mientras que la Asamblea, que es el Poder Legislativo, tiene la función de fiscalización, desde la función de fiscalización se han hecho algunos ejercicios de tratar de evitar este tipo de cosas. De hecho, las últimas dos o tres leyes que el actual presidente de la República ha mandado a la Asamblea no han sido aprobadas, no han tenido mayoría, y eso ha hecho que desde el legislativo, no judicial, desde el legislativo, un poco se modere este avance que quiere el, la, la derecha acá de hacer una destrucción total de lo que se había avanzado, pero es algo sumamente complicado porque no nos olvidemos, quien tiene control sobre el presupuesto público es el ejecutivo. Y el ejecutivo simplemente decide, abre la llave, cierra la llave del gasto y eso ocasiona destrucción inmediata de, de cosas. En los noticieros acá del Ecuador se puede ver destrucción del sistema educativo, de la infraestructura educativa, de la infraestructura de salud, de la infraestructura de bienestar social, de la infraestructura de seguridad, de la infraestructura carcelaria, lo cual nos está conduciendo a eso. Entonces, algo se intenta desde el poder legislativo, pero la capacidad, más allá de la fiscalización, eh, tiene serios límites. Gracias, Diego. Eh, bueno, nos vamos con dos preguntas, Diego, ¿te parece? Y regresamos contigo, así nos vamos no. a por Vale. Eh, compañero Carmen Misael, adelante. Eh, buenos días, compañeras y compañeros. Eh, bueno, yo le quisiera hacer este, esta pregunta este, eh, al ponente. Bueno, primero felicitarlo, nos da mucha información. En México hay resistencia de los grandes contribuyentes para pagar impuestos. Eh, ojalá y nos pudiera este, decir algunas medidas para que el gobierno este, pueda romper este escudo tributario que los Salinas Pliego, los de Televisa, los OXXOs, este eh, han hecho porque de una o de otra forma merman estos ingresos nuestro des nuestro desarrollo social. Ojalá y este, y nos pueda dar respuesta. Gracias. Gracias, compañero. Eh, y nos vamos con una pregunta más de nuestro compañero Diego Armando. Adelante. Eh, hola, hola, buenas, buenas, buenos días aquí. Este y para empezar, eh, me parece muy relevante lo que nos comenta eh, Diego Martínez, eh, ya que el tema de, de, la, de la recaudación tributaria viene muy de la mano de los tipos de regímenes políticos. Lo que yo puedo identificar ahí en el caso de Ecuador es que anteriormente eh, tenían un tipo de recaudación republicana. Eh, ¿En qué sentido? En que entendían el principio de justicia como un trato igual a iguales y desigual a desiguales. Es decir, eh, como él bien lo dijo, eh, partimos de que no todos tenemos lo mismo, de que no todos somos iguales y que para que haya un trato justo se debe de procurar cobrar más a quien más tiene y menos a quien menos tiene. Esto eh, para que la mayor parte de la población tiene, tenga condiciones de vida eh, pues digamos que dignas ¿no? Eh, y ahorita lo que por todo el proceso que me que él comenta lo que hubo en en este ahí en el Ecuador es una revolución oligárquica por así decirlo en el cual hubo una inversión de las instituciones de los principios políticos y ahora todo está anclado a la ganancia y al negocio no lo cual es es muy muy lamentable aquí en nuestro país al menos yo he notado que, que en relación con lo anterior que no ha habido eh, una transformación tan radical en la en la recaudación tributaria lo que se ha optado por hacer el presidente de la república es ampliar eh, a, a, ampliar la fortaleza de la recaudación con en el momento raquel buenrost no eh, ...que era la encargada de juntar todo el dinero de los grandes contribuyentes... ...pero que no se ha tocado una redistribución de la riqueza... ...en términos de que paguen más quien más tienen y menos quien menos tienen, ¿no? En ese sentido, sí, yo considero que eh, a lo mejor aquí no les cae bien... ...pero el presidente nos ha quedado a deber... ...sobre todo teniendo en cuenta que cuenta con todo nuestro respaldo... ...el pueblo eh, le da todo el respaldo al presidente de la República para que pueda tomar decisiones eh, de gran impacto, ¿no? Eh, pero bueno, ese sería como, como mi comentario y, y también este agradecer a, al ponente comentar su, su experiencia, que nos enriquece y que nos da una visión de que se puede hacer más de lo que se ha hecho, ¿no? Muchas gracias. Gracias, eh, Diego Armando, eh, regresamos contigo. Eh, Diego, Diego Martínez. Gracias. Eh, a la primera pregunta relacionada con eh, los aspectos de cómo enfrentar y qué medidas aplicar a aquellos grupos económicos que normalmente existen en todos los países y que son expertos en no querer pagar. Eh, voy a atar esta respuesta a este tema en particular con la segunda reflexión que se hizo, que más que una pregunta fue una reflexión, la cual comparto 100%. Eh, eh, del tema de eh, cuáles son los límites y por qué a veces los gobiernos no avanzan más a fondo en ciertas reformas que se pudieran hacer. A ver, empecemos con el tema de grupos económicos. En el caso ecuatoriano, eh, la presentación les voy a dejar, están solamente nombradas y podríamos ir más a detalle en algún momento posterior si fuera necesario, estoy a la orden. Se hizo algunas cosas para grupos económicos. Primero, se estableció normativamente hablando en ley y en reglamentos la categoría de cómo desde la autoridad tributaria se identifica, cuantifica, da seguimiento y se cobra tributos a los grupos económicos. Entonces, fue un, en esta reforma tributaria que hicimos se estableció normativa, legalmente hablando, la categoría de grupos económicos y se le otorgó a la autoridad tributaria la capacidad de buscar información, armar información que permita identificar el grupo económico y una vez identificado aplicar todas las eh, normas tributarias para que paguen eso fue un primer elemento un segundo elemento lo relacionado con acceso a información aquí se pasó una ley y se la querían bajar la, ventajosamente eso no se dio paso para que cuando se trata de grupos económicos la autoridad tributaria pueda llegar al nivel de detalle del último accionista porque suele ser común Ustedes probablemente en el caso de México tienen algún, eh, alguna situación similar. Suele ser común que cuando estamos hablando ya de grandísimas fortunas, estamos hablando de grandísimos grupos económicos, todo se oculta a través de instrumentos o fiduciarios o de cualquier otro tipo que buscan esconder la identidad de quién es el propietario final de una empresa o de un activo o de algo son escudos fiscales, incluso de, escudos informativos, entonces se le dotó a la autoridad tributaria de herramientas para legalmente tener toda la capacidad de buscar y buscar y buscar y llegar a fondo en información que permita identificar quién es el último accionista persona natural. Segundo elemento. Tercer elemento, se puso un impuesto a la salida de divisas que aquí en el Ecuador para el sector productivo, de altísimos recursos más relacionado con actividades especulativas siempre ha sido como que el escándalo para ellos. Es un impuesto a la salida de divisas que lo pagan cada vez que mandas dólares al exterior. Obviamente hay actividades que no las pagan, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes que pagar, eh, mandar dinero de, de, de remesamiento para que, porque tienes un hijo en el exterior que esté estudiando o lo que fuera, eso no paga este impuesto. O por ejemplo, eh, si es que has hecho inversiones y lo que estás haciendo es comprar maquinaria esencial para tu empresa y todo lo demás, no paga ese impuesto. Pero todo lo que son transacciones al exterior con fines no de inversión pagan un impuesto a la salida de divisas, que este gobierno se lo ha querido bajar, el Fondo Monetario se lo ha querido bajar, pero que no se lo bajan por una sencilla razón, eh, porque el impuesto a la salida de divisas llega a generar tantos ingresos al gobierno, casi casi como los aranceles por importación de bienes y productos. Entonces este es un tercer elemento que se puso respecto a, a control para estas grandes fortunas de aspectos tributarios, un impuesto a la salida de divisas es cuando quieren mandar dinero al exterior, así de simple. Un cuarto aspecto muy importante que se puso en la experiencia ecuatoriana fue fortalecer toda la norma tributaria a nivel de ley y a nivel reglamentario de lo relacionado con la capacidad que tengan las empresas, especialmente los grandes contribuyentes, de operar con paraísos fiscales se puso no solamente una lista de, de países eh, que, que se les considera paraísos fiscales o administraciones de menor contribución, con los cuales se empezó a poner flujos de información y prohibiciones de transacción. De tal manera que se dificulta justamente las transacciones con aquellos lugares en donde la gente lo que hace es, lo voy a decir de una manera muy, muy, muy aquí en el Ecuador decimos así, de una manera muy morocha, es... La gente va a un paraíso fiscal normalmente a esconder dinero. Por lo tanto, lo que se hizo fue poner una serie de controles normativos y reglamentarios sobre la capacidad de transaccionar para los grandes actores económicos con eh, paraísos fiscales. Y por último también se estableció todo un conjunto de normas internas a aquello que normalmente se llama elusión o ilusión o, o, sí, fiscal, que tienen las, los grupos económicos. A ver, los grupos económicos normalmente están estructurados de cierta manera, que hay una empresa que es dueña de otra empresa, que a su vez es dueña de otra empresa, que a su vez es dueña de otra empresa. Y eliminan o evitan pagar impu impuestos fingiendo créditos entre ellas. Y terminan armando una red, una red de actividades netamente financieras o crediticias entre filiales de, una, de un mismo grupo económico con el único objetivo de no pagar impuestos. Desde ese punto de vista, entonces, la normativa aplicada aquí estableció un conjunto de controles y de capacidad de inspección de la autoridad tributaria para que en los grupos económicos justamente se empiece a ver una contabilidad detallada con una capacidad posterior del SRI para luego de que hacen la declaración estos grupos económicos, el SRI puede entrar y decir voy a revisar, voy a revisar todo y si encuentro que hacen que has utilizado todas estas cosas, te hago una determinación tributaria estableciéndote lo que hiciste mal y te cobro. El último aspecto, que es más circunstancial, más que, más que de carácter permanente, se relaciona con contribuciones especiales. A ver, todos los países estamos expuestos a fenómenos naturales, caídas de precio de petróleo, en el caso de México y Ecuador es muy similar, tenemos eh, desastres naturales como terremotos y demás, se ha establecido en varias ocasiones contribuciones especiales solamente para el sector empresarial que tiene una capacidad de X de ingresos, por ejemplo, por encima del millón o dos millones de dólares, que ya solamente son las grandes empresas, o para, o para personas con grandes fortunas, para que cuando hay estos eventos adversos y muy circunstanciales, hacen una contribución en función de su riqueza, una función temporal, por esa única ocasión, porque hay un desastre que atender. Entonces, todos estos ámbitos que he mencionado son los que se ha utilizado en el caso ecuatoriano para lo que es trabajar respecto a aquellos grupos económicos que, como se dijo, lo único que quieren es no pagar. Voy a la parte de la reflexión segunda, y con, voy a tratar de ser lo más breve posible, que se relaciona con los límites de la política tributaria. A ver, eh, nosotros como gobierno... Tuvimos toda la fortaleza y capacidad política para llegar hasta cierto punto. Pero como yo les dije, cuando se trató de los temas relacionados a plusvalía y herencia, es decir, a especulación en inmuebles y herencias, de principio no lo vimos, pero nos encontramos con un límite social. Y hago esta reflexión quizás de... Carlos, en esa época tú, está, tú estabas acá y eras parte de, de, de, del, del gobierno también, recuerdo ese límite social como gobierno no lo supimos medir de la mejor manera posible, pero se nos convirtió en un límite que no pudimos pasar y hay que ser muy correctos como gobierno en saber identificar aquellos límites que socialmente un país o como sociedad tenemos metidos en nuestra cabeza y que no nos permiten ir más allá no sé si el tema de, de, de las personas de altos ingresos, en el caso de México, sea un límite social difícil de pasar para un gobierno. El hecho de ser una política eh, tributaria más justa, en el que más tiene más paga y el que menos tiene menos paga, haciendo esta disección de que los ciudadanos no somos iguales y que no estamos en las mismas condiciones. No conozco la sociedad mexicana, pero... Así como en el caso ecuatoriano hubo un límite que no pudimos pasar y que nos generó problemas políticos, que fue el tema de especulación de inmuebles y el tema de herencias, yo lo único que les diría es que no dejen de lado el análisis político porque todas las sociedades tenemos, por historia, por construcción social o por lo que fuera, ciertos límites que socialmente no estamos dispuestos a pasar. Me parece que el límite este de justicia tributaria no necesariamente es un límite que la sociedad mexicana no quiera pasar. Tiendo a pensar que no, a pesar de mi desconocimiento. Pero creo que el análisis político tiene que ser muy profundo de tal manera de que si se plantea algo en ese sentido, sea algo basado en información, basado en un conocimiento expreso de las expectativas sociales de la población, de los apoyos políticos que va a haber, de los contrincantes políticos que se van a enfrentar, de tal manera que si se va por ese camino, que yo creo que debe ser y debería serse y, y probablemente sea muy exitoso como fue en nuestro caso, pueda enfrentar los contingentes políticos de manera exitosa, rápida y con reacciones que generen apoyo y no un detrimento de la aceptación política de, de un gobierno. ¿Puedo solicitar la palabra, compañero? Ah, eh, sí, claro que sí, compañero. Este, nos vamos, este, yo los voy viendo así conforme fueron levantando la, la mano. Este, uh -huh. Nos vamos con dos participaciones y en la siguiente ronda ya vamos con, con usted. Este, gracias. Muchas gracias, Diego, por, por las respuestas. Este, sin duda, yo creo que nos dejan muchas reflexiones para el proceso político, precisamente que estamos... Este, llevando aquí en México, ¿no? El tema de una reforma fiscal ha sido un tema eh, muy debatido por acá. Eh, no se ha dado, sin embargo, hay toda una estrategia que eh, los resultados que ha dado, pues parece que de vinieran de una reforma fiscal, ¿no? Que básicamente lo que se ha hecho es aplicar este, el marco normativo y jurídico que se tiene, que era algo que, que no se hacía en sexenios anteriores. Este, en la siguiente sesión que tengamos con nuestro ponente mexicano, este, yo creo que podemos profundizar un poco más en esos aspectos, eh, y bueno, le vamos a dar la palabra a nuestro compañero José Antonio, se prepara Saúl del Toro, y en la siguiente ronda, compañero Feliciano, este, ya vamos con usted. Este, adelante José Antonio. Agradezco la oportunidad que me brindan, he estado escuchando atentamente a Diego, realmente me parece que las políticas que llevaron a cabo ellos, pues, son muy interesantes, muy buenas, sobre todo porque echaron abajo todo el sistema neoliberal que se traía para hacer un sistema más social y, y, y muy bueno, ¿no? Porque como dice eh, no podemos ser parejos en lo disparejo, y entonces es a través de la recaudación y redistribución es cuando podemos empezar a hacer eh, pero yo quisiera hacer un pequeño... Ah, bueno, y sobre el impuesto al consumo aquí, pues también es el IVA Diego, para, porque siempre preguntabas o, o veías que se, se llamaba igual se llama igual aquí el impuesto al consumo IVA también, y bueno pero yo tengo más bien una reflexión un poco más política, porque con estos cambios que se llevaron a cabo y que de alguna manera beneficiaron a aquellos que, que estaban en una situación vulnerable, ¿en qué momento se rompió, digamos, esta relación entre el pueblo, entre los que venían viendo los beneficios y el mismo gobierno, como para que se implementara un nuevo gobierno?, con nuevas políticas y que no haya esa respuesta social como preguntaban hace un momento, eh, para poder enfrentarlo. Eh, yo sí siento, por ejemplo, en el caso de México que tenemos estos cambios, estas reformas y, y, y estas políticas del gobierno, pero siento que el gobierno está muy bien acompañado del pueblo y que difícilmente en poco tiempo pueda revertirse. Entiendo que también allá en el Ecuador pudo haber sido que porque el gobierno traicionó el proyecto, pero, pero, pero, esas fuerzas sociales, eh, ¿en qué momento se soltaron eh, como para permitir este retorno? Esa, esa más bien sería mi, mi pregunta. Gracias, José Antonio. Eh, por aquí se me apoyó el otro compañero que teníamos. Este, eh, a ver. Bueno, le damos la palabra a nuestro compañero Saúl. Adelante. Sí, buenas tardes a todos. Buenos días, perdón, todavía. Este, agradezco a Diego la participación, muy importante conocer todos sus antecedentes de Ecuador. Pero eh, en, otros, en, otros, en otras sesiones del diplomado, también hemos escuchado compañeros que han tenido experiencias en otros gobiernos, como el de Honduras, y nos hablan de las panaceas que en su momento se dieron con algunos gobiernos socialistas de izquierda que rompieron paradigmas, y rompieron las oligarquías que había, y fueron exitosos durante sus gobiernos. Pero luego nos damos cuenta, como es el caso también de Ecuador, que llegan otros presidentes, y lo, lo mucho que se haya logrado en varios tópicos, en lo político, en lo social, en lo económico, este, se derrumba, se viene abajo. Porque, de nueva cuenta, el poder de los poderosos, el capital vuelve a irrumpir, vuelve a, a tomar las eh, riendas de, de, del, del gobierno con algunas negociaciones, ya lo estamos viendo como él o sea, un gobierno actual que ahorita todo lo ve como negocio impuesto por los organismos internacionales que para eso están, para mover el dinero y para obligarnos a hacer cosas que hagan más eh, rico al rico y ponga, para que no nomás, que mantenga a la población nomás viva sana para que siga produciendo. Hasta ahí. No piensa nunca en lograr un bienestar mayor. Ya lo decía él, el capital ni tiene patria, ni tiene madre. Él va a donde hay ganancia. Ya lo acabo de decir, Diego, o sea, se dedican a buscar paraísos fiscales, a tener buffet, despachos administrativos para esconder el dinero, para ver de qué manera evaden, esconden ahora forman las formas eh. por ejemplo yo me acuerdo de Walmart que es un organismo que está a nivel mundial que a los trabajadores les llama socios para evadir muchas cuestiones de la ley federal del trabajo yo le, le pregunté un día a un trabajador ¿eres socio de esta empresa? Sí, soy socio, soy asociado digo ¿cuál tuyo? de aquí es tuyo dime de aquí que es tuyo eres socio entonces son formas la outsourcing. sourcing están generadas y creadas siempre, siempre, para de, de, de debilitar al trabajador, a sus organizaciones, y para ser más fuerte y generar más ganancia para los poderosos. Eso está. Pero todo lo, eh, en Honduras y en Ecuador y en otros pueblos, lo que algunos gobernantes bien intencionados, con excepción, excepción quizás de Paraguay, eh, que no estoy seguro, que fue también un gobierno exitosísimo, el presidente, donde inclusive lo amaban por sus políticas, austeridad, etcétera, etcétera, pero don, yo creo que todo radica para evitar esos cambios transgeneracionales de que de un sexenio, de dos sexenios, o cuatrienios, en su caso de, de Honduras, de Ecuador, se acaba lo que se generó, por lo que decía mi compañero que me antecedió la palabra, o sea, ¿dónde está el meollo del asunto?, ¿dónde está el secreto?, para que no cambien las cosas hasta radicalmente, porque finalmente dice él, eh, Ricardo, eh, Diego, perdón, dice, si el pueblo se levanta, tiene miedo a que lo maten. Entonces, se están soportando los cambios de las políticas que van en contra de sus intereses, porque tenemos un gobierno... Compañero, perdón, si ¿sí pudiera ir cerrando, por favor. Sí, simplemente, yo considero, y no se le digo a Diego, que no hay una base social que esté con cimientos sólidos de, de clase, primeramente, de clase. Y posteriormente, eso nos lleva a que tengamos unas cámaras que deberían de representarnos los intereses, que no nos defienden. ¿Por qué? Porque no, no queremos un voto a favor de la generación de clase. Y eso nos lleva a que si el presidente quiere hacer eh, políticas contra el pueblo, las cámaras de, de diputados, que son nuestros representantes por los, por los cuales votamos, debieran defendernos ahí y representarnos para no dejar pasar políticas que vayan en contra del pueblo. Yo digo que ahí está el problema principal. No hemos inventado bien nuestra base social y luego esta no ha sabido ele eh, elegir y poner a la gente idónea que defienda sus intereses en las cámaras de diputados, en la cámara de senadores, que sean un contrapeso contra el Ejecutivo. Ahí eh, la dejo. Gracias, compañero Saúl. Eh, Diego, eh, ¿te parece bien si vamos con el compañero Feliciano y regresamos contigo? Adelante, compañero Feliciano. Sí, eh, buenas buenos días. Bueno, pues eh, yo creo que tenemos que tener claro que lo que se nos está exponiendo es una experiencia de un país, es una experiencia de una política que se implementó durante los gobiernos de Rafael Correa, y que la experiencia de México es distinta, en tanto que aquí no se implementan impuestos, en tanto que aquí hay una política fiscal distinta a partir del pago de impuestos que la ley establece, la ley tributaria, la ley fiscal, y la no evasión del mismo. Y esto obviamente afectó al poder fáctico económico, y hubo una reacción. Pero no se ha estirado tanto la cuerda. En el caso del Ecuador, lo que pasó en estos años, y lo digo fraternalmente, es que esta política tributaria segura, quizá debió haber tenido un límite. Y tuvo dos debilidades. Y, algo, y parte de eso técnicamente lo explica el maestro Diego. Sí, que en cuanto a los conceptos, en cuanto a la implementación de la política fiscal, llegó un momento en que ese límite fue rebasado, porque incluso en la autocrítica aparece el tema de eh, aplicación de impuestos a la herencia y a la plusvalía, y que no fue posible. La política social, indudablemente, fue una cosa extraordinaria en Ecuador. Yo he escuchado los discursos de Rafael Correa, los datos los confirma aquí el maestro Diego, ¿verdad? Hubo realmente un abatimiento significativo del rezago de la pobreza en la política so eh, social que se aplicó. Ahora, ¿qué es lo que pasa? No se trata de que aprendamos de esa experiencia, aplicarla en México. Se trata de ver que la experiencia del Ecuador ahorita está entrampada, ahorita... Llega un momento en que incluso yo noto un tanto, y lo digo con respeto, de pesimismo de cómo salir de este retroceso. Aquí creo que la opinión solidaria debe ser lo que acaba de apuntar un compañero ahí. Cómo el pueblo, ¿verdad? Tiene que organizarse ante difíciles circunstancias, ¿verdad? Que hubo cuando el conservadurismo, el poder económico extranjero el imperio eh, Estados Unidos cotan a un personaje, ¿verdad? Como Lenin Moreno y se da un viraje en la política política en la política social y ahora ahí están las consecuencias con Lazo. Creo que la tarea en este caso y no es tampoco sugerencia, creo que la tarea es que el movimiento en Ecuador ante estas difíciles circunstancias, tiene que luchar. Después de este periodo de aproximadamente 15 20 años, ¿Verdad? Se tiene que aprender la lección, se tiene que rectificar, y se tiene que profundizar la lucha. Por último, la experiencia de Chile es muy ilustrativo. Tuvieron que pasar 50 años. Entonces, seamos optimistas, se tiene que luchar. Con respeto lo digo, muchas gracias. Gracias, compañero. Eh, Diego, regresamos contigo. Ah, el micrófono, Diego. Perdón, muchas gracias. Bueno, yo eh, primero quiero agradecer y me, me pongo muy contento de que las últimas tres intervenciones se han relacionado más con la parte ya política, porque sí, como, como partícipes o como miembros de una organización política como bases de la organización o como dirigentes o como quiero que fuera, todos aquellos que estemos vinculados con la política, nunca debemos dejar de pensar en la hechura de la política. Y las últimas tres intervenciones han ido muy, muy correctamente en ese sentido y lo cual me place de manera, eh, sobremanera. Eh, voy a referirme a los tres aspectos, quizás de manera de corrida, porque ya estamos en ese ámbito. ¿no? A ver, la pregunta es, ¿cuándo se rompió la relación con la llamémosle con, la, con el enorme soporte político y social que tenía el gobierno, yo diría que esto obedeció a un conjunto de factores, pero el cuándo fue aproximadamente en el año 2016. Eh, lastimosamente, en el año 2016 ocurrieron para el caso ecuatoriano varios fenómenos de carácter económico que nos causaron una situación muy complicada muy complicada. Tuvimos una, eh, una apreciación del dólar que realmente nuestras exportaciones cayeron casi a la mitad. Entonces la cantidad de ingreso de dólares que teníamos de un año para el otro se redujo a la mitad. Pónganse en el escenario de un hogar. Es como que un hogar que venía acostumbrado a un nivel de vida, de pronto se vio con la mitad de sueldo. Y por lo tanto, eso se trasladó inmediatamente a un conjunto de eh, de mermas, si tú quieres, de la cantidad de cosas que el gobierno podía hacer. Eso es un primer elemento. El segundo elemento, hubo un terremoto que se lo enfrentó de manera eficiente, evidentemente que sí, pero que también eh, cuando hay este tipo de desastres eh, es inevitable. La, la sociedad, además de que se siente, se siente vulnerable, se siente mal, y a pesar de que hay un esfuerzo por reconstruirse, por solidaridad, los desastres siempre generan un, un estado de ánimo, digamos, de pesadumbre en la población. Tercero, tuvimos que enfrentar la caída del precio de petróleo, que a nosotros nos pegó de una manera sumamente fuerte. Esto generó también un aspecto que ya pasando al ámbito político, evidentemente la oposición empezó a marcar con lo que ya venía pasando en otros países, como el caso de Argentina, como el caso de Brasil y demás, y a la oposición, la derecha había empezado a encontrar caminos especialmente comunicacionales para posicionar elementos muy fuertes contra los gobiernos de izquierda. Y esto, de esto ustedes deben estar plenamente conscientes en la historia reciente latinoamericana. De tal manera que cuando se planteó de parte del gobierno ecuatoriano este tema del impuesto a la plusvalía, el escenario económico político y comunicacional ya no era el mismo, ya no era el mismo y la capacidad que tuvimos como gobierno de darle la vuelta ya no fue la misma. Entonces ese fue el momento en que se empezó a romper, digamos, si tú quieres, esa fue la pregunta, se empezó a romper ese vínculo fuerte que existía entre la población y el respaldo al gobierno. Esto fue el final del gobierno. Evidentemente vinieron las elecciones, se ganó las elecciones por un margen, digamos, pequeño, pero se ganó, e inmediatamente, pocos meses después de que ganó Moreno, empezó su viraje, un viraje que más allá de traición fue algo que, para quienes fuimos parte del gobierno de, del expresidente Correa, fue algo que se, realmente lo experimentamos de una manera eh, terrible en lo personal, en lo, en lo político, en todo lo demás, y el viraje fue inmediato. Ya para el cierre del primer año y el primer trimestre del segundo año del gobierno de Moreno, el viraje era salvaje, seguido de una persecución muy fuerte a los que fuimos funcionarios y demás, con todo lo que ustedes conocen, la judicialización de, la, de los aspectos relacionados con el propio expresidente Correa y demás. Entonces, yo no excluiría el hecho de que, ¿qué explica esto? Lo cual me lleva a la segunda pregunta. A ver... Hay una parte importante ya de la hechura, del, no de la política económica, sino del entendimiento de la economía política de los países, porque allá nos llevan estas reflexiones, que no debemos nunca olvidarnos. Y yo esto lo, lo... me acuerdo cuando hacía mis estudios de posgrado y demás, yo tenía un profesor que me decía, miren, como economistas ustedes tienen que saber todo lo relacionado con instrumentos, mecanismos que se pueden utilizar. Pero hay una cosa de la que nunca se deben olvidar, es... ¿cuál es la lógica de la economía política y la lógica del poder en los países? ¿Dónde está el poder en los países? Normalmente el poder no está, normalmente el poder no está, insisto, cuidado con lo que, eh, espero que no malinterpreten lo que voy a decir, es el poder en el pueblo es normalmente algo que se logra de manera transitoria. El poder en los grandes grupos de poder es algo que, está ahí con lo que tenemos que estar enfrentando todo el tiempo. Y la lógica de cambiar, la lógica de poder económico y de poder en los países, es algo muy específico de cada país. Yo no conozco la relación específica que habrá de estructuras de poder político en, en la sociedad mexicana, pero en el caso ecuatoriano tenemos un muy fuerte poder financiero, en el que hay cuatro bancos que controlan el 60% del sistema financiero, es un, un, un poder eh, oligopólico muy grande, la concentración en la industria, por ejemplo, de alimentos y de bebidas es casi del 90%, entonces tienes unos segmentos industriales altamente concentrados y detentadores de poder político y económico, entonces llega un momento en el que el agotamiento que teníamos como gobierno, más la traición de Moreno y todo lo demás, Hicieron que los grupos de poder automáticamente se reorganizaron y empezaron a hacer los acercamientos con el Fondo Monetario. Los ministros de Moreno ya empezaron a ser ex representantes del sistema financiero, porque el ministro de Economía de Lenín Moreno era el presidente de la Asociación de Bancos. Eh, cosas de ese tipo que ya a ustedes, cuando escuchan esto, van a decir: bueno, pues, es. Es, es, es lo común que pasa en los países latinoamericanos. Es un retorno inmediato a las esferas de lo público de aquellas personas que han estado siempre o representantes o de títeres de los poderes eh, económicos, financieros, especulativos o de la altísima concentración que hay. Toda Latinoamérica suele tener estas características, pero no se olviden nunca de la especificidad. Cierro con el último tema que es. Eh, una percepción de pesimismo. Yo diría que en el caso ecuatoriano sí existe en este momento, por todo lo que está pasando, cierta percepción de pesimismo, de, de que este retroceso de la política y de la política económica y de la economía política eh, eh, no tiene salida. Existe porque, créanos, eh, quizás en la sociedad mexicana es distinta, pero en la sociedad ecuatoriana los niveles de violencia que se están viendo, especialmente del último año, es algo que los ecuatorianos no estábamos acostumbrados a ver, bajo ninguna circunstancia. El hecho de que abunda, y en esto contribuye mucho los medios de comunicación también, no estoy diciendo que lo amplifican, estoy diciendo simplemente que empieza a surgir una, una enorme cantidad de, de, de reiteración sobre las noticias eh, Tú ves noticias todo el tiempo de que a dos cuadras de tu casa alguien es acuchillado y va sangrando por la calle o que cae caído ahí, de ametrallamientos a vehículos, de cadáveres que aparecen por aquí, de asesinatos, de los videos sobre las masacres carcelarias. Es una cosa que, soy honesto, a la mayor parte de ecuatorianos nos tiene aterrorizados. Realmente aterrorizados porque es algo sumamente extraño para nosotros. No obstante sí están empezando a surgir ya ciertas embrionarias, pero este es el lado positivo, diría yo, embrionarias capacidades de reacción, especialmente de la población más joven. Hace poco se hizo un aumento del del precio de combustibles y se quiso pasar un conjunto de leyes que dieron pie a un levantamiento no solamente del movimiento indígena, pero fundamentalmente del movimiento indígena, que luego empezó a tener cierta solidaridad y al que se empezaron a sumar movimientos más de carácter urbano, fundamentalmente mujeres y demás. Entonces, es ese momento como que bisagra, si tú quieres. Ese momento bisagra en el que la pandemia nos puso a todos de un pésimo ánimo, nos encerró, nos aisló, nos destruyó la capacidad de cohesión social, que ya venía mermándose, nos generó miedo pero ahorita ya estamos como que empezando por fin a sentirnos como que ya hartos, como que ya basta, y están empezando a darse ya estos fenómenos de reacción social que no tienen la fuerza que tenían en los años 2000, a inicio del año 2000, cuando había grandes movilizaciones en el país, pero que están empezando a resurgir. Creo que el reto político ahí de todas las organizaciones es evidentemente doble. Quiero cerrar con algo muy simple. Las organizaciones políticas no tienen que alejarse nunca de su base, evidentemente, jamás pero las organizaciones políticas tienen que tener plena conciencia de los límites del poder y de las posibilidades reales que tienes de luchar contra el poder para que tu lucha sea eficiente. Caso contrario, puedes cometer errores que te cuestan caro. Hasta ahí quisiera dejar mi intervención en este punto. Muchas gracias, Diego. Este, sí, sin, sin duda yo, digo, muchos y muchas de nosotros nos acordaremos justo 2016, 2017, recuerdo... Toda esa campaña que se dio en contra del presidente Rafael Correa precisamente por estas propuestas, ¿no? De estos nuevos impuestos. este De verdad, yo escucho este tipo de intervenciones y, y aprendo mucho, ¿no? O sea, no, nos deja muchos mensajes para el proceso que estamos viviendo acá en México. Eh, Carmen Donajín, te me escondiste, yo vi que levantaste la mano. este Así que te quisiera dar la palabra porque no hemos tenido participación de compañeras. No sé si sigues por aquí, Carmen. Sí, hola, ¿qué tal? Este, eh, compañero doctor, muy, muy buen día a todos. Tengo un problemita con mi cámara, estoy en una comunidad de valles centrales y si la enciendo se me corta y me saca el, el zoom. Pues muchas gracias doctor por esa, por esta atención, por considerarme. Eh, pues para felicitar ahí al, al ponente, muy clara su, su intervención, únicamente tenía yo la duda en relación ya nos explicó de manera muy explícita la manera en que podemos nosotros buscar ese equilibrio, el equilibrio sobre todo que mucho se ha comentado que los que más ganan son los que más deben de pagar impuestos. Ahora mi duda es, y yo sé que él es un experto en el tema por lo que acabo de escuchar, en México con las condiciones actuales, nuestro presidente de la república se ha planteado algunas estrategias para precisamente esa recaudación, vaya siendo a beneficio de los que menos tienen. Solamente saber si esas acciones que lleva en este momento nuestro presidente de la República, eh, también allá en el momento que él estuvo trabajando en ese periodo, fueron algunas similares o, claro, hay algunas cosas que no se pueden, como dijo el compañero anteriormente, ser idénticas porque son diferentes contextos y son diferentes características, pero en sí la economía viene siendo lo mismo. En sí, las estrategias planteadas en México, en Ecuador, en China, en un momento dado, tienen unos fundamentos que nos van a permitir a nosotros tener una recaudación que nos va a permitir también canalizarlo en programas a beneficio del bienestar del pueblo. Esa es la duda que tengo. Muchísimas gracias, este, doctor José Manuel, y al ponente también. Gracias por la, por la atención. Gracias, Carmen. Um, Diego, ¿te parece si vamos con la compañera Edith y con Rosel y regresamos contigo? Ya para ir este perfilando el, el cierre por, por el tiempo. Este compañera, acuerdo, adelante. Ah, el micrófono, compañera. Para mí es Rosel. Hola. Para, para Edith y después vamos contigo, Rosel. Hola, muy, muy buena, buenos días para todos. Muchas gracias. Este, José Manuel, Diego Martínez, es un placer escuchar este, esa conferencia tan amplia que nos acabas de dar y realmente nos ayuda mucho tu, o nos ayuda mucho el, la experiencia del pueblo ecuatoriano para que nosotros podamos avanzar en el trabajo que se está haciendo en la cuatro, Cuarta Transformación aquí en, en el pueblo mexicano. Este, Mi, mi pregunta es, Diego, de acuerdo a la experiencia este, del Ecuador, eh, ¿cuál será una de las sugerencias que tienen que nos, que nos permita no regresar a esos gobiernos que no buscan una equidad para eh, y tener una sociedad igualitaria, ¿no? Digo, a veces vemos a las personas que tienen tanto dinero al lado de otras y, y como para qué lo quieren, ¿no? Si, si realmente los que están sufriendo la cuestión de la inequidad en este país mexicano eh, es un porcentaje mayor y, y nosotros como mexicanos queremos tener una vida más igualitaria no para poder desarrollarnos como seres humanos. Sabemos todos que nadie nos vamos a llevar nada de este de este mundo, ¿no? Entonces vamos a, a tener lo necesario en este mientras estemos en él. Entonces, yo quisiera eh, alguna sugerencia, Diego, con respecto a ustedes que ya, ya tuvieron esa vamos esa regresión con, con, con el tema de gobierno y qué es lo que, que nos sugieren a los demás países. Muchas gracias. Gracias, Edith. Eh, compañero Rosel sí, ¿me escuchas? ¿me sí, escuchas? claro eh, miren eh, está muy apremiante la información del hermano pueblo ecuatoriano eh, considero de que todo lo que hizo el gobierno de Correa muy bien pero les faltó consolidación en lo que está haciendo nuestro presidente de la República en México, está sentando... ¿Se, se dejó de escuchar, compañero Rosel? Sí. Se silenció el micrófono. Ahí ¿Sí me escucha? ¿Ya? Listo, ahí está. ¿Sí? Bueno, entonces decía de que nuestro presidente de la República está consolidando la, la cuarta transformación a través de cambios, cambios constitucionales que es muy importante y además también revisando los cuadros de los funcionarios donde la corrupción no se dé para mi gusto de que el amigo ponente eh, nos habla mucho de la recuperación económica del sistema tributario muy bien, eh, de la distribución excelente pero considero que les faltó la concientización, la revolución de conciencias, a lo mejor eh, la formación política como la que estamos eh, realizando ahorita, que te abre los ojos, te hace reflexionar, te hace pensar y repensar eh, cómo vamos en México, ¿no? Eh, esperamos de que, pues... Estamos, ahorita estamos aprendiendo también por la experiencia que nos da el ponente y considero que él también va a aprender de también de aquí de México, ¿no? De nosotros para poderlo llevar a su, a su país. Eh, excelente. Eh, y sí, es muy buena eh, que podamos escuchar un consejo, un consejo. Eh, ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos hacer nosotros en México? Porque de hecho... Eh, la sucesión presidencial está garantizada con, con, con acuerdo a transformación el que pongan, el que pongan claro, ah, también quiero hacer hincapié, a lo mejor también el candidato que pusieron ellos estaba débil o a lo mejor señalado por algo que el pueblo no vio bien y eso también nosotros tenemos que tener mucho cuidado ¿no? Y, y pero dentro de los prospectos eh, estamos bien y yo creo que el pueblo ama ama mucho a, al presidente Obrador porque es gente del pueblo y yo creo que con eso es un paso importantísimo para que el candidato del 24 pues siga con la, con la consolidación de la cuarta transformación. Muchas gracias. Gracias, Rosel. Diego, ¿te parece si ya eh, como última pregunta, comentario, tomamos a compañera Inés y ya, ya vamos perfilando el cierre? Perfecto. Vale. Inés, adelante. Eh, buenas tardes, compañeros. Pues la verdad, un gusto y felicito a los ponentes, a los que llevan el curso y todo. Muy buena explicación, pero eso me entró una mayor preocupación aquí en México a nosotros. Eh, es cierto, el presidente Andrés Manuel López Obrador está haciendo un trabajo... La verdad, la verdad, muy este, importante para que esa cuarta transformación llegue a consolidarse. Desafortunadamente no podemos dejar a un lado la política de ambición de poder que se vive dentro de eh, esta izquierda. Que, que llevó al presidente a, a ocupar este lugar o sea, eso es lo que me preocupa porque la regresión que tuvieron en Ecuador eh, si nosotros no nos ponemos a trabajar con las bases y, y la última participación que dio este, Diego me pareció muy interesante, que es la base la que va a sostener este gobierno entonces si se perfila una política de ambición de poder va a ser muy difícil que volvamos nuevamente a que la base crea en este proyecto porque nosotros como izquierda tenemos un proyecto de nación eh, que, que sustenta la Cuarta Transformación, pero también la derecha y la ultraderecha tienen su propio proyecto. Y es un proyecto que viene trabajado durante muchos años. Y ahí está la prueba en Ecuador, y ahí está la prueba en diferentes países en los cuales han estado golpea y golpea y golpea, y no dejan de hacerlo porque tienen ellos un solo pro, proyecto de, de seguir controlando, todo lo que conlleva aquí en Latinoamérica, la cuestión política, la cuestión económica, la cuestión social, de todo. O sea, lo, lo social no les importa, sí porque ahí como una migaja que le den al pueblo, ya con eso ya ellos están bien. Lo que les importa a ellos es conservar sus privilegios. Entonces, tenemos eh, que redoblar esfuerzos. Es cierto, ahorita aquí en este grupo somos es un buen número de compañeros que está en este curso, pero estamos hablando de más de 100 millones de habitantes en México, entonces, ¿qué vamos a hacer con todos ellos para que se concienticen y que luchemos juntos en la consolidación del proyecto de Cuarta Transformación, que además es un referente para Latinoamérica. Muchas gracias. Gracias, Inés. Eh, Regresamos contigo, Diego. Gracias. Bueno, primero yo quiero empezar agradeciéndoles por los comentarios, eh, recibo con muchísima alegría y con, con el cariño que, obvio, como pueblos hermanos tenemos a aquello que ustedes evidentemente perciben como cosas que en el caso ecuatoriano no las hicimos del todo bien, cosas de las que somos eh, plenamente conscientes ahora que ha pasado el tiempo y de muchas cosas que ustedes, eh, por la experiencia propia, nos dicen, quizás debieron fijarse en esto. Creo que es lo más saludable que cualquier hacedor de política pública puede hacer, siempre es preguntarse qué es aquello que no está haciendo del todo bien o que de plano está haciendo mal, y aquello que podría estar haciendo lo mejor. Eh, muchas gracias, lo recibo siempre con muy buenos ojos. Manteniéndonos en este ámbito de la parte ya más política, digamos, de, de, del aspecto económico y tributario, a ver la pregunta era que las si las opciones que se están planteando para México son adecuadas o no. Eh, yo no me atrevería a decir si son adecuadas o no, no solamente por mi lajanía y mi desconocimiento respecto a la materia específica de la reforma específica que se esté planteando. Pero lo que sí puedo hacer es una reflexión. A ver, cualquier reforma de carácter tributario tiene que evitar cometer el error de pensar que todos somos exactamente iguales porque incluso entre la población de clase media para abajo y entre pobres digamos, el pueblo tampoco es igual. Existen personas en el pueblo que están muy, muy en mala situación, existe gente del pueblo que no está en tan mala situación. Entonces la política tributaria no puede correr el riesgo y las propuestas de política tributaria no deben jugar el riesgo de pensar que todos somos exactamente iguales. Bajo ese punto de vista, entonces, mi respuesta a esto de si las opciones que se están manejando para el caso mexicano son adecuadas o no, yo les diría: reflexionenlas desde la perspectiva de si nos están permitiendo esas propuestas vivir la diferencia que hay entre nosotros. Porque la diferencia que hay entre nosotros nos permite, lo voy a decir de manera muy, muy, muy honesta. La, si el reconocimiento de la diferencia puede hacer la, di, puede hacer la diferencia entre comer y no comer. Hay gente a la que si le aplicamos un sistema tributario excesivamente rígido, no come. Mientras que hay gente a la que un sistema tributario más flexible le da la opción de salir adelante. Entonces, esta flexibilidad del sistema tributario que permita tener cierto tipo de exenciones como las que aplicamos acá, que allá podrá, tienen que ser analizadas de manera específica, sería lo más adecuado en cualquier reforma tributaria, sin perder la lógica de el que menos tiene, incluso el más pobre, pues no tiene ni para qué pagar. Es así de simple. Mientras que el que algo tiene empieza a pagar un poquito y que sea de carácter más progresivo. Eso lo primero. ¿Cómo no regresar a los gobiernos que destruyen todo? Que ha sido la experiencia ecuatoriana y la experiencia eh, de algunos países en Latinoamérica. Pero me ciño al caso ecuatoriano. Evidentemente, lo que yo les estoy comentando ahora es muy específico de nuestra experiencia, no puede ser extrapolado de manera exacta ni, ni, ni sin modificaciones y sin contextualizaciones al caso específico de su país, y en eso quiero ser muy respetuoso, pero para el caso ecuatoriano sí pienso que hay al menos dos elementos específicos del caso ecuatoriano que a lo mejor pudieran analizarse, al menos en el caso mexicano. El primero es más con la organización política de cómo se maneja el, el, la estructura política de la gobernanza subnacional. Creo que uno de los graves problemas que ahora estamos tratando de corregir estamos teniendo prácticamente candidatos para las elecciones seccionales que son en apenas un semestre para las principales ciudades del país y las principales provincias del país. Creo que lastimosamente nosotros como movimiento no tuvimos la suficiente fortaleza en entender que el gobierno nacional, si no tiene una base sólida de presencia política en gobiernos subnacionales, se vuelve vulnerable. Perdimos la principal ciudad, que es Quito, hemos estado peleando Guayaquil, ahora lo queremos pelear a fondo, entonces el gobierno nacional no se debe olvidar de lo subnacional. Presencia política nacional sin suficiente soporte subnacional, en, no sé, eh, en el caso de los gobiernos estatales de México, acá son provincias y cantones, es, eh, le, le genera vulnerabilidades. Si tú como gobierno pierdes la ciudad donde está la sede de gobierno, pues tienes una vulnerabilidad innata que te va a generar grav, gravísimos problemas. Ese es el primer elemento. Y el segundo elemento que podría ser un, un, un tipo de, quizás un poquito polémico con lo que les voy a decir, es eh, lo siguiente. A ver, debemos estar claros en lo siguiente. Nosotros, como gobiernos, no estamos para destruir el capitalismo. En el sentido de que destruir el capitalismo es una tarea que no la hacemos desde la política tributaria. No la hacemos desde la política económica. Se hace desde otro tipo de perspectivas. Entonces, partiendo de las, del reconocimiento de las limitaciones que tienen Todas aquellas cosas que se hagan en política económica y en política tributaria deben dotarle al gobierno de los suficientes apoyos económicos para que su proyecto político no sea vulnerable. ¿Qué quiero decir con esto? Todos sabemos que hay grandísimos grupos económicos que siempre van a estar en contra de un proyecto político progresista. No nos podemos tapar el sol con un dedo ni taparnos la cara y decir que eso no existe hay gente que siempre va a estar en contra de proyectos políticos progresistas, por definición, por convicción, por condiciones raciales, por condiciones de concepción, por condiciones de cualquier tipo. Pero un gobierno progresista no debe cometer el error de no construir una base económica de soporte. Y ese creo que fue uno de los elementos que determinaron vulnerabilidades en el caso ecuatoriano. ¿Cómo hacerlo? No es sencillo, pero se puede hacer. Hay que construir nuevas bases económicas, nuevos agentes económicos del pueblo, con el pueblo, que sean exitosos, que les vaya bien económicamente, de tal manera que haya un poder económico, no, no del tamaño de las grandes fortunas, pero que haya un poder económico que tenga capacidad de pelear, que tenga capacidad de enfrentar a esos grandísimos poderes económicos que lo que buscan es pagar publicidad, pagar incluso hasta fuerzas de seguridad o lo que fuera, de tal manera que su tarea de destrucción sea de alguna manera y económicamente también enfrentable. Finalmente, gracias por las reflexiones que hacen sobre los errores que se pudieron cometer acá en el caso ecuatoriano, que se pudo cometer en el caso ecuatoriano, son siempre bienvenidas. Y mi llamado y agradecimiento es que ustedes nunca pierdan, por favor, desde la perspectiva de la labor que están haciendo ahora, la cual saludo muchísimo y ha sido un placer para mí que me hayan invitado, me, estoy, me quedo a la orden para cualquier requerimiento personal, siempre un placer conversar con, con ustedes, hermanos del fútbol mexicano, eh, no pierdan esa capacidad de autocrítica. Uno de los errores que podemos cometer siempre cuando estamos especialmente cercanos de la función pública es creer que todo lo que estamos haciendo está perfecto. No siempre es así podemos cometer errores y debemos tener la fuerte capacidad de autocrítica y de autoevaluación permanente para ir corrigiendo. Las sociedades son dinámicas, los países son dinámicos, las cosas cambian a veces de manera sumamente rápida, y por lo tanto tener una política eh, y, ha y hacedores de política, informados y autocríticos, es siempre, siempre saludable. Eh, de mi corazón un agradecimiento sincero, Feliz de haber compartido con ustedes de estas horas y, bueno, espero que haya sido de utilidad para ustedes mi intervención. Un abrazo flotero. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias por esta espléndida exposición. Realmente, compañeros y compañeras del Diplomado, pues están allí, allí información, los insumos que nos permiten reflexionar, que nos permiten eh, nutrir también el proceso. Y, e ir eh, dimensionando eh, la magnitud y la importancia de una política fiscal y una política tributaria dentro de los procesos de transformación. Diego, muchas gracias a nombre de, de la Escuela Nacional de Buen Gobierno, del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, por tu tiempo, y esperamos poder contar contigo para próximas oportunidades. Pues un gran abrazo, una gran solidaridad, pues sí, y ánimos, ánimos a no perder la esperanza que no, vendrán días mejores en Ecuador. Gracias compañeros y en este momento vamos a tener un pequeño paréntesis de unos breves minutos, que creo que son cinco al, al máximo, para retomar e instalarnos eh, con el próximo conferencista. Muchas gracias, buena suerte.